estábamos ya terminando nuestra clase de ejercicio, cuando pues de repente se empiezan a escuchar los disparos, pero pues ya cuando definimos que eran disparos, pues la reacción fue de tírense todos al, al suelo, ¿verdad? Y pues yo quise ir a retirar a uno de los niños este que se encontraba cerca de las ventanas de, de, de mi club, ah, pero pues lamentablemente yo no alcancé a llegar porque pues mis piernas empezaron a sangrar, este Y pues gracias a Dios rápidamente la policía llegó ahí con nosotros. Yo una más gritaba que mi hijo, ¿cómo estaba mi hijo? Una de las personas agarró a mi hijo y, y a mi mamá y se cubrieron ellos detrás de, de la barra. Bueno, afortunadamente este sujeto ya está arrestado, está tras la reja, va a enfrentar ahora a las autoridades. ¿Qué le dices tú a las autoridades? ¿Qué quieres de tu caso? Pues que se haga justicia, ¿no? Es algo muy muy lamentable lo que lo que nos sucedió. Uh, y pues más saber que esta persona pues estaba libre teniendo ya otros cargos anteriores. Este, el mensaje que yo les doy en verdad es siempre salgan con la bendición de Dios y encomendados a Él. Jamás salgan con nadie de su hogar enojados. Nunca salgas mal de tu casa y siempre salgan con, con Dios por delante.